Una buena a de, de... de qué, de aplausos. Cada vez más maricas de aplausos. Oh, oh. oh. Esta cosa no se quita. Oh. <risa> bueno, aquí estamos con mis queridos amigos, amigos homosexuales. Estoy hablando por ti mismo y tu amigo imaginario. Yes. Ay, ay, ay. Bueno. bueno. Y hoy día tenemos para abrir el pack El devastador. ¿Estaba bonita la agua de caja, ¿Ah? la agua de Está bonita la caja. Pero no lo compraste por la caja, ¿bos? No lo compré que está dentro, exactamente. La gente viene a ver la caja. 20 minutos de guan con una caja bien <risa> cerrada. Oh, oh. Mira la caja, sus ángulos en 90 grados. Oh. No, vamos a ver, por favor. Si se hagas eso. Condeme. Ya, abrirlo. Háblela. ¿Qué trae? Sobres. Protectores y... día más carbón y bueno. weón. El playmate. día más carbón. Esto por favor. ¿Qué? Playmate. Es como un catalítico, un Un, un... <risa> un giroscopio. Exactamente. <risa> y aquí tenemos las dos cartas... Mira la weón. ¿Qué te salió? Trance y Yoruba. ¿Esa buena? Dice, puedes jugar alemán respuesta a tu oponente, juega una carta o utiliza una habilidad. Hasta el comienzo de tu próximo turno no puedes ser afectado por efectos oponentes. Robo una carta. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no puede ser afectado? Tú, no puedes ser ah. afectado hasta como... O sea que me cago en Martín. ¿Todo no puede ser afectado entonces? No puede ser afectado por ninguna herida oponente. Efecto oponente, perdón. ¿Positivo o negativo? Exactamente. Pero Bien. si era oponente. ¿Ah? Y la hora la que Pero doy Pero por no ejemplo, llama... yo tengo un tótem que le da uno a, si a todos viniste. los bárbaros, héroes y guerreros en no, momento. No, pues no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, puedo. no pues si oponente. Perfecto. Y conjuro el rigor el que ya la habíamos visto. ¿Tú? ¿Ahora tenéis tres o no? Tengo dos nomás, no lo he visto Martín. Tengo si tres o menos uno sí, por efecto Me llevo una cuando. Me dijeron que me ha salido una legendaria y no me quedo. ¡Ay, te salió pura mierda! Perfecto. Toma Toma, muéstrame, weá. Aquí está. El Plasma que está muy bonito. El devastador era el de dragón, ¿verdad? No, era el hombre. Ah, Yo siempre no, no nunca sale. No, si sí, es dragón está el... esta vez es el dragón, esta vez el dragón. Y que más tiene. El... La caja no tiene ¿Sí? nada más que así que voy a sacarlo. Tiene bonitos colores ¿no? Spooky, spooky, spooky. ¡Ah, oh, shit! ¡Ah, <risa> ah, ah! ¡Tiri, Camarógrafo. No hay camarógrafo, ponemos un trípode. <risa> <risa> el meme, el meme, pongan meme ahí para rellenar. Mm, y ahí, los protectores. Y estos protectores no son estándar, son small. Son perfect. perfect fit. Volvieron a los perfect fit. Había gente que estaba reclamando que estos protectores top deck como que le hacían romper las cartas. Ay, ¿Nunca me han roto las cartas? Sí, pero hay gente que decía, los tops de que la. Y los sobres, son 6 sobres Nos, nos Mira, mandaron más con, a... con, no. los, con los sobres de legado gótico Con las cuestiones perfect fit, Yo cacho que esta guay la sacaron después Debía haber salido antes este de... de más, si todas las cosas están tan... Cusaparon tan, tan, mucho con la edición... Eh, y este viene realmente raro Ah, 8 legendarienes No, Spooky es... Spooky Spooky Bueno, ayer abrió uno, uno con mi hermano y le salió una carta premiada, Así que... ¿Una tengo... ah. sobre? Sí, buena una carta de mi álbum, un sobre premiado. Doctor Strange. Doctor Strange. Esa guata la hemos visto, la Furry. Una tormenta. ¡Un oro! No, ¡San, San Pancrasio! ¡Unica! Si era si, si, todavía tuviera no? el, el mazo Luz, le serviría. Todavía lo tengo, qué, pero está desarmado. Y... Desmembrado. Una Mega Real. Como no su... ¿Te salieron al revés? No. ¿No salió esa primera, No. ¿No? ¿En Kiebet? Sí. Ah, ahí Y eso. Y y creo que eso fue todo el video porque salió un solo enemigo, así que... ¿Ya oye Everton de Bastador? Sí, por el de, mi ah. el de mi hermano. Yo, bro, no lo veas. ¿Y si, y si ya han visto todos los videos anteriores y ¿sí empezaron la carta de enemigo más o menos? Todo. tú. Le esconde la... Hacer la absorción. Muere No, no, no, no. spooky spooky Ah, okay. yo la, ya la tengo. Sí, también la tengo ahí. Oro. Kim Jong-un, ¿eh? Kim Yoo Kim John, un. el chico cohete. Yo creo que, yo, yo que fuimos buenos. Chico cohete, que tan poca ferra, güey. Ah, ocultamente o sea, los productos especiales no sería muy cargados. De la granza. Mira, de nuevo. Uh, Esa ya la tenía, ¿no? Ulta no? real. No, no sé, no la. No, no tenía. No sé es relámpago. No, pues esto es antes. No lo sabe Cuando este es Map, cuando puedes jugar tu trío, cuando agarraré el este puro le da raza eterno Ferry entra en juego de otro control. Le da objetivo oponente y a la fuerza en la fase final. Una vez por turno, puedes ganar el control de no le objetivo por tercero. cero. Se le va a de raza Ferry mientras permanezca en fuego. ¡Miiiiii! Bueno, un bestardis, una espada bastón y. ¿Este no tiene ni una fe? No, bueno, tengo, no, no hay que tener fe, Martín. Hay que ver resultados. Bueno, ahora sí se ha olvidado, porque no creo que sea la buena una ahorita, ahí un arco de fuego dos cuadros de. y y y y y y y ¿Viste? ¡Ay! Le, le. Tení poca fe. ¡Qué de... wey! ¿Cuál es el adjetivo para una persona sin fe? ¿Persona sin fe? ¿De, de fe? De... No, de... ¿Faithless? Un retardo, hombre Mira, ¿No <risa> ¿Eh? mm, mm, mm. Sí. Hombre de poca fe. ¿El <risa> <risa> no saben? quién me queda un sole, no? <risa> Una persona con mucha fe, feizo. feizo. Ya, que viene la legendaria, entonces... Pues. Dale, pues, ya que estamos en aprovecha. Ya que estamos en esas... Aprovecha. A ver, que tenis feo, no sé quién era. No, ahora que volvió tu fe cagarte. No, no no, lo tengo feo, pues. yo dije que el video se acabó en esa carta, güey. Ahí se acabó el video. ¡Cúrtalo! No, 12. bien. No sé. ah, de bursa. Y... Como ocho, me dicen, güey. Bueno. No, tengo uno nomás y esto... 3. La tengo, ¿no? Salió mejor carta de la que tú pensabas. La cagó, weón, la cagó. ¿Viste? Mi hermano se va a enojar mucho, weón. Ay, qué fuerte. <risa> hermano se va a enojar. Le pegamos entre todos, po. En todos ángulos la ya. Ya cabrón, eso fue todo. Muestra las cartas, uh, Las cartas, de... las cartitas que salieron premiadas. No tenía un mazo luya. ¿Ah? No tenía un oluja Sí, las tengo todas las hermanas. Pero no tenía el mazo armado, weón. No, pues. No, pues ya. Pero igual está ahí. Falta un... Faltan, es como Krillin, un deseo de Choylo Long Y mira, Invi <risa> espera Invierno, <risa> Dina, Arconte, Bendito de Ursa, el San Fanclasio, que es un buen oro. Pero no tenéis cartas lupus, weón. Almagatas, el Cono Mose, que bestia, reto de Sombras, que es una muy buena carta, Mab, que no nos juega mucho, y las promocionales con Cruby Goy, y el Trance de Uba. <risa> ya, bueno, cabrón, eso fue todo por hoy día. Que les vaya bonito. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.